Pero yo lo que voy a hacer es deciros por qué creo que vosotros también os podéis afiliar al Partido Popular. Y lo voy a explicar en cinco puntos, en un repoker. Lo primero, somos el partido que más defendemos la libertad. A gritos contra la ley Mordaza en Madrid y en otras ciudades españolas donde miles de personas han dicho alto y claro que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en solitario por el PP en el Congreso, es más propia de hace 40 años. En segundo lugar, somos el partido que cuando gobernamos a la gente le va mejor. Casi 13 millones de personas viven con menos de 684 euros al mes. Hay un montón, yo misma no llego. Sobreviven en el umbral de la pobreza y la exclusión social. En tercer lugar, somos el partido que mejor defiende la unidad de España. En los últimos siete años el sentimiento independentista en Cataluña ha crecido... ...y mucho. En cuarto lugar, somos el partido que también defendemos a las víctimas del terrorismo y a la seguridad. Los que idearon estos... ...atentados, yo creo que no están ni en desiertos remotos ni montañas lejanas... ...lo dije entonces y lo repito ahora. Que defendemos todo lo que tiene que ver con quien lo pasa peor... ...con nuestros mayores. Con nuestros niños. Somos el partido de la familia. Después de todo, no somos comunistas.